¿México? ¿De qué parte? ¡Hola! ¿Cómo están, amigos? Sí, ¡Bien, ¿eh? ya tengo mi coquín cotorreal! Ah, no hablo español, hablo inglés, por favor. ¡Mande, mija! ¿Hablo inglés? Yo hablo no español, de milagro, pues. ¿No, inglés? Por favor. Sí, mami, no puedo, si no, hasta... Uh... He said was I from Mexico? How do I say I'm from? Pero yo estoy en Unidos, acá. California. Oh, me California. Yo soy de California. Hollywood. Ooh, mommy. I know who's getting interesting. Why does he keep calling me mommy? Oh, hello? Kill them. Pick me. I, have cat. I wanna go ah. Streamer, by the way! Oh, Muerte. yeah! Muerte. Me gusta la bepa dolce. <laughs> <laughs> Tienes un tiene pequeño. Okay. <laughs> What? What? <laughs> What? That Ah, oh, mi... ¡Mi amor, te he visto! ¡Ay, me la... ah. Güey, vente, vente para acá, donde estoy yo! ¡Ah, oh, mi amigo se ¿sí? muerte! no ¡Ah, no, ¡Tú eres oh, mamá, un mamá. Oh. <ríe> <ríe> ¡Ya valimos más! ¿no? corre! Una vieja hey. salvada No, yo qué sé, yo estoy muerto ya Vamos ¡Ah! no, A bueno, la verga otra vez Eh, eh, eh, eh Ya vayamos, vale, madre ¿Cómo digo que son muy malas? Vete a la verga Ya <risa> <Uuuh. risa> no me quieres güey, si te voy a contestar pues, no. Bien, bien, bien. Bien. Oh, gracias. Ah. What are they saying? That, that low key hurt them. <laughs> <laughs> Getting pedo, called no bad me. <laughs> <laughs> by me? Yeah. Qu quiero that penny. Ah. Yeah. What did I say? What did I? What did you guys me make me, me, me say? Digo. You want? <laughs> You guys are trolls! <laughs> dame tu cosita. Dame tu cosita. Dame no, tu cosita. Ay Dios. Porque lo dije, güey, si le custeó, güey. Hey baby, aquí voy a estar todo rato hasta que me contestes, eh. Mi mamá está en my pantalones. my <laughs> <laughs> Mi mamá mom's in my pants. <laughs> Is that what I said? Okay. ¿Dónde está? la leche, ay dios, y ti, te amo, también. te <ríe> amo mi amigo, oh. gracias, igualmente mami, Mándame te tu amo tu madre, te amo a tu madre, te amo a tu madre, la quiere el suegro pues, Kitty. Sí. ¿Qué estás haciendo, Kitty? ¿Lo haciendo? Does that mean again? <sighs> ya, se quedó callada, igual que tú. Estás como... ¿Ah? Quiero falarte. Ay, Dios. Ay, güey. ¿Es <laughs> en serio? What am I saying? Can you guys tell me what I'm saying when you tell me to say it? ya no hemos ganado Uno más tequila, por favor. Gracias. Oh, rale. <laughs> yo voy a hablar. Uh, Chupa, ¿ni <coughs> nueces. Chupa mi nueces. Hey, güey. Te pediste de cosas, güey. I said I wanted to f*** them. Oh, yeah, that's not yeah. good. Well, hola amiga some good stuff to say I'll drain out the... like <laughs> drain out <laughs> the bad stuff chat De no no me ya me a ya no me Wey, yo te iba a ir a salvar y en eso me, me arrumbaron, estaba salvando al otro. ¿That's against me? Cheshit fans. No, wey, we, pues, pero como que no quieren que diga mamadas wey, no tengo nada que hacer, wey. Yo tampoco, wey, yo no estoy aquí viendo. Imagínate no, yo pues, aquí, ¿qué? nos vamos y, y gana ella. Nos la cogemos. <risa> ¿Tú? <risa> yo así, en corto. I already said puta to them already called their mama Buddha. Chad has to help me, not hurt me here, guys. Okay. Hola. Iti. How, how do I say I'm focusing? I want to win for my loves. How do I say? Let me focus and win for my loves. See. Sí. You want to help me out with that one? No, <laughs> I already said I don't speak Spanish. ¿Qué te? Voy a ganar. ¿Qué te? I asked if I want to spend it. Me estoy concentrando para ganar. Déjala, güey, déjala. Concentre. Está bien, ver, mi después. amor. Te dejaré un rato sola. Ya después te. 1v7, y'all, where the heck is everything? Uh, the Latin American people love me, I know. I love you too. They said they'll leave me alone to win. So ideally the other two teams that are still alive, I bet they're over here and here. We'll fight each other. But yep. Just like that, like clockwork. Oh, one guy's on the turret. Hello? They just knocked that, dude. I think these guys are winning on the left, so I'm gonna push behind them. There's the sniper. Can 100% get behind him. He's got that tree protecting him though a little bit. These guys are really focused. On what's behind them, not the group that's in front of them. Oh, is it one? Wait a second. Is it one before? Oh, shit. I think it is. I don't want to build. Okay, red girl over there. Oh, shit. I gotta get a snipe on one and then kill the other two. gave an RPG too. This girl is just jumping and moving constantly. I don't have an angle on either of them. Oh, this is not good. Hmm. What's the play chat? There she is. Okay, if she peeks I me... Mean... the sniper likes to stand still.